¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? ¡Bienvenidos a Pokémon! ¡Let's go! ¡Sign in love. ¡Bienvenidos a esta increíble serie, chicos! Capítulo número 13, si no me equivoco Y hoy, hoy es día de capturas, hoy es día de relax, hoy es día de leveleo Y día de, de pensar en aumentar nuestro equipo Ayer luchamos contra nuestro rival, contra Copyright y perdimos, perdimos, no, no perdimos el loque, pero perdimos dos malditos Pokémon clave Rambo, que era súper fuerte, súper rápido, con beso amoroso Y Tommy, que era un dios, era un dios Nos salvó el loque, nos lo salvó con Misty y fue epiquísimo O sea, fue increíble Tommy en ese capítulo Y en varios otros, ha sido muy importante Bastante, diría que el más importante del equipo prácticamente junto con Albi Están ahí, ahí y ahora, Adrienito, espero que se la saque muchísimo. Ya se la sacó en el capítulo también. Madre mía, es que tenemos un equipo que merece muchísimo la pena. Hoy quiero un puto shiny. Hoy quiero un shiny. Vamos a conseguir la, la tala esta. La, ¿Cómo se llama? ¿La corte? Tala, no me acuerdo muy bien. Tala era. Técnica, técnica secreta creo que era. ¡Puaj! ¡Menudo mareo! ¡Tengo el estómago revuelto! Capitán. Oh, capitán, mi capitán. ¿Le has dado un masaje en la espalda al capitán del barco? <risas> ¡Sana, sanita! Pero bueno. Pero qué sana, sanita. ¡Oh! Qué bien, muchas gracias, ya me siento mucho mejor. Ah, ¿tú también has venido para que te enseñe mi técnica secreta? Eso está hecho. Ven, haz. <risa> que me acerque, cuidado, eh. <risa> cuidado con este tío. Bye, bye. Ojo, oh, tú, parece tener ganas de aprender mi técnica secreta, pero me temo que solo pueden aprenderla humanos. Pues mi Eevee es el puto amo, está en el PC todo el día vagueando, es increíble. Vaya, parece que quiere aprenderla a toda costa. Es la primera vez en mi vida que veo un Pokémon con estas ganas de aprender una técnica secreta. Esa mirada de determinación me invita a pensar que va totalmente en serio. No se hable más, voy a enseñarle la técnica secreta a tu Eevee. Muy bien, acércate. Venga, va, vamos allá. Enseñémosela. Acércate, pero ni me he movido. Toma, Geroma, pastillas de goma. Un segundo, ecofanda. ¿eh, Eevee aprende Tala, aprende por telepatía, ¿sabes? Esto es como Matrix. Lo ve y hace... Y ¡Pau! Técnica secreta aprendida. Oh, oh, oh. Ha logrado aprender la técnica Tala, ¿verdad? Menuda fiera. Gracias a Tala podrá deshacerte de los arbustos que crecen en los sitios más inoportunos. ¿Por qué no pruebas con el que hay en Ciudad Carmín? Me gustaría hacer el gimnasio, pero hoy no va a ser día de gimnasio, porque he mirado el nivel. He mirado el puto nivel y está a nivel 28, ¿vale? O sea, que tenemos que levelear por cojones. Ahora que se me ha pasado el mareo, creo que ya ha llegado la hora de elevar en clase. El SS Anne. Se dispone a hacer par. Hasta la vista a Ciudad Carmin. Vale, chicos, pues vámonos de aquí. Podemos continuar. Y hoy no va a ser día de gimnasio. Repito, me gustaría hacer el gimnasio, la verdad. Pero es que nivel 28, ¿sabes? Nivel 28 y estamos en nivel 23, nivel 22. No queremos, no queremos. Continuamos. A ver, eh, hoy va a ser día de captura, porque tenemos una ruta a la derecha de Ciudad Carmín, donde podemos capturar, creo O creo. estaba pensando que, que igual estaba el Snorlax, pero no, no, creo que podemos capturar Y luego tenemos el túnel... túnel... túnel Diglett, se llama así Creo que sí, se llama Hola, señorita, ¿me puedes curar, muchachita? ¿Tienes pinta de estar agotado? ¿Quieres descansar un ratito? Sí, por favor, mamá Gracias, señorita tan maja y tan simpática Esto ya es otra cosa, me alegro de veros Frescos y descansados, me recuerdas tanto a mi hermano pequeño Que no he podido evitar echaros una mano Gracias, guapa, eres un amor Eres eres eres un sol Vamos a quitar a los Pokémon que están muertos no O sea, a ver, espérate que me equivoco Espérate, un momento Vamos a cambiar esto de las opciones, ¿no? Porque esto, bueno, creo que no hay más que cambiar, ¿no? Volumen, tal, perfectísimo ¿Quieres guardar? Sí, baby Perfecto Y podemos salir Pero primero espérate, Vamos a verlo ¿no? Echo ¿Te puedes aclarar un segundo? Gracias Vamos a quitar del equipo a los muertos Por supuesto Vamos a quitar al poderoso Rambo Grande Rambo, la verdad Te recordaremos forever Y Tommy Te recordaremos puto forever Vale Ya tenemos cinco muertos, tío Menos mal que no es un loque con vidas, porque no tengo nada más que dos medallas y cinco muertos. Cinco muertos. Increíble. Increíble. Vale, Norman eh, también le vamos a quitar, porque está a nivel 18, no lo podemos usar. Y Fredo tampoco lo podemos usar. Espero que para el gimnasio, obviamente, para el gimnasio sí los voy a poder usar. Y Genjaro te vuelves para el Equipo. Equipo. Nice, bitch, man. Nice, bitch. Vale. Salimos del barco y lo vamos a ver zarpar Que creo que había, aquí había cinemática Si no recuerdo mal Confírmamelo, Johnny, pinganillo Creo que sí Ahí está, cinemática Qué bonito era es ese, ande Aquí por lo menos tiene Dimensiones lógicas, vale Bye bye Me <ríe> parece que dice adiós, la verdad El puto Ibi, ha aprendido Y ya está, vale, uh ¿Aquí había combate obligatorio? No, no Puedes hablar con ella Pero no es obligatorio ¡Oh, me cachis! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, wey? Hola ¿Vas a decir algo? ¿Esta tía está empanada o qué? Estaba tan abstraída Trazando olas en mi cuaderno que el barco ha zarpado Y no me he dado cuenta Me he quedado en tierra Pues, ¿Qué vas a hacer, compañera? En fin, parece que voy a tener que quedarme aquí un tiempo al menos podré disfrutar del precioso mar de canto durante un poco más. Y ya está. Viva la vida. He perdido, he perdido el barco, pero da igual. La vida es así. Vale. Eh, hay combate contra esas chicas y volvemos a hablar con ella. Uh. Ah, vale. ¿me ha, digo que hay aquí. ¿Qué coño. Vale, sí. Ya, ya sé que hay que ir por ahí. Vale. Este juego es para, para niños de dos años. Bueno, vamos a... A capturar, ¿no? Yo creo que lo primero es eso. Y luego si eso, luchamos contra la señorita rico, ricachona. A ver, eh, esto es ruta 11 Hola, cueva, cueva no, tu, no era túnel diglet, era cueva diglet Vale, pues qué primero ¿O, el, o la cueva o la ruta Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan Elijamos, pinto, pinto, orgolito Va a ser el. Va a ser la cueva Vamos a hacer la cueva, chicos Hola, cueva diglet, hola señor Es increíble, ¿te puedes creer que este túnel lo han acabado los digletes ellos solitos? Algo me dice que aquí no va a haber Diglett, ¿eh, compañeros? Algo me dice, vale Chicos Primero. Pokémon, de la Cueva Diglett Que sea un Shiny, por favor Un Shiny, por favor No hay Pokémon Vamos, vamos, hola, hola Hola, hola, no hay Pokémon Lo siento pero ahora mismo no se puede pasar, los Diglett se han puesto a acabar hoyos como locos Y adivina quién ha de reparar el destrozo Y sí, esto va a tardar un rato, ¿Por qué no vas al gimnasio Ya, sí, al gimnasio, va sí, a carmen Vale, vale, a ver, Pokémon Pokémon Vamos, Magikarp, no me falles. Vamos, ahí está, genialítico, poderosísimo. Uno, dos, tres. Y Magikarp atrapado. Sinera, ¡Sí, ¿Sí, nena, ¿qué, qué nivel tiene? ¿Qué nivel tiene este Magikarp? Ahí está. ¡Uh! Se de rojo, hermanos. Vale, Magikarp, eh... Planta agua. ¡Planta agua! ¡Más que interesante, planta agua! Famoso por, su, famoso por su ineptitud, nada en otro tipo de aguas, ya sean mares, lagos, ríos o charcas. ¡Wow! Magikarp. ¡Magikarp! ¡Vaporeon! ¡Vaporeon Shiny! Bueno, pero Magikarp me mola, mazo, eh. Magikarp me mola un puto guapo. Wow. Nivel 13, ¿eh? también como Genjaro, hay que los tengo que dedicaré bastante tiempo a leblear, la verdad. A ver, datos, Magikarp... ¿Qué tienes? ¿Ataques? ¡Pulso Dragón y Hidrobomba! ¡Hidrobomba, ¡Megapuño! Puño, Asquas! ¿O este Pokémon es la Pene? A ver, bien es cierto, bien es cierto que Yardos es un Pokémon físico, atacante físico, ¿vale? Lo sabemos todos. Pero... ¿hidrobomba? O sea, está por fin un ataque de Stab! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá, ¡Megapuño! ¡Megapuño está bien, Megapuño está bien. ¡Pulso Dragón, Pulso Dragón es la Pene! Y Asquas, que Asquas... Mm, bueno, no está no está mal, no está mal. Magikarp va a haber que levelearle. a base de, de de support, casi, ¿sabes? Porque es, es un puto Magikarp, ¿sabes? Puede morir en cualquier momento. ¡Uh! Con esto ya merece, merece, merece la pena el capítulo de hoy. Vale. Ruta 11. Segunda captura del día. Espérate, voy a comprar superbolas. No por nada, sino porque 9... Es que 9 son pocas, chicos. 9 me, me sabe a poco y además a ver si podemos comprar alguna otra cosa. Yo creo que igual no, pero no sé. Hola, 32.000. Tenemos dinero para parar un tren. Si es que se puede parar un tren con dinero. Super Bowl, poción. No, esto no. Super Bowl, yo creo que sí. Super Bowl, vamos a comprar. 20. Yo creo que 20. 20. Yo creo que está bien, ¿vale? Si tengo que gastar más de 20, tenemos un problema. ¿Y qué podemos comprar por aquí? Nada de esto, nada de esto, nada de esto. Cuerda huida. Repelente paso, colné también. Pff, drogas de estas, tío. Pff. A ver, vamos a comprar alguna droga por si acaso, ¿vale? Drogas, sí. Quiero protección especial. Ahí está, vamos a coger una. Esto no me acuerdo lo que hacía, la verdad. Lo he comprado un poco a lo tonto, ¿no? Hace, evita que bajen las Pues soy gilipollas, ¿para qué me gasto el dinero en esa mierda? Vale, directo di Bueno, directo vamos a comprar No, 10, no, 10, no ¿Dónde, dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cinco? Uf, 3.000, ¿eh? Cuestan una pasta, tío Las drogas ¿Cómo se nota que las drogas? Ojito, ¿eh? A ver, directo ya he comprado tres. Precisión X No, no me importa Velocidad X, sí, venga, vamos a comprar estas cinco. De estas sí, 5 Puede ser, 5 puede ser que luego no los voy a usar en toda la serie, ¿sabes? Pero bueno, me da por comprar hoy, ¿vale? Defensa especial X... Vamos a comprar tres Yo que sé, tío, yo tose a gastar dinero, que estamos de rebajas, señores. Especial X 5. 5 me gustan. Esto sí. Vamos a por defensa X 3. Es que estas no se usan en la puta vida. Son ataque, velocidad y ataque especial. Y de estas, cinco Y yo creo que con esto y un bizcocho... ¿Os sabéis la rima, verdad? Perfecto. Salimos de aquí. Y vamos a capturar. Vamos a por la segunda captura del día. Minuto 11. De video, yo creo que nos da tiempo luego hacer algún combatillo o algo. También la ruta de arriba tenemos combatillos. Podemos eh, dedicarnos a levelar un poco. Y punto pelota. Porque la rica esa creo que puede tener seis Pokémon. Ya sabéis que todos los entrenadores importantes tienen seis Pokémon. Además, por aquí hay combates. Vamos a combatir por aquí un poco. A ver, primer Pokémon de ruta número 11 es. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alodáctil! Aerodáctil Vale, no es Shiny, pero es Aerodáctil No es Shiny, pero es un puto Aerodáctil, ¿vale? Ahí está, vale Bolsa. Ah, vale, vale, te lo compro, te lo compro Por lo menos le hemos dado Uno, Dos, Tres, vamos No, se escapó Vale, vamos a echar una, una vallita, ¿no? Echamos una valla de estas, de estas guapísimas Ahí que vas, me gusta que se mueva todo el rato porque en cuanto pasa por el centro uh, pow. Bitch, ahí está, llévatelo Uno Dos. Tres. Ah. Una pene. Una digo una pena. ¿Oh? Vale, apuntamos. Vamos. No. Vale, pensaba que, se, pensaba que se escapaba tú. Espérate, una valla, ¿no? Otra valla, Farabud, estás. Tenemos ciento y pico vas ¿Para qué quiero ciento y pico Pokéballs? A ver, a ver, aquí, ven aquí. Vamos. Tío, ni genial, ni bien, ni excelente, ni la madre que me parió. Uno, dos. Tres. Vamos. Vamos. <risas> Pa, pa, pa, pa. este Aerodactyl es nuestro, que no es Shiny, es una putada, pero Aerodactyl es potente, poderoso, y eso siempre es bien Vale, subimos a nivel 24, Adrienito, ¿aprende algo? ¿aprende algo? Oh, Escaldar es bueno, Escaldar es buenísimo Quitamos Lanzarrocas, ¿no? Porque es atacante especial Bueno, tiene buen ataque, bueno, a ver, buen ataque, tiene ataque, ¿sabes? Quitamos Lanzarrocas, podemos quemar Podemos quemar, y esto es muy, pero que muy clave. Y Albi no aprenderá nada, ¿no? Yo creo. A nivel 23, tiene que esperar a nivel 24. Puede ser, puede ser, puede ser. Vale, pues nada, no he aprendido nada. Ahí está. ¿Qué tipo eres, Aerodáctil? ¿Dragón Bicho? ¿Por qué? ¿Por qué Dragón Bicho? Bueno, me, me, te lo compro, Dragón Bicho. Este Pokémon Feroz Extinto hace siglos fue generado a regenerado a partir de ADN extraído de un ámbar. Ok, Aerodáctil, interesante, pues. Pues hay aquí salvajes, eh, compañeros. Hay Pokémon de estos to' guapos. Bien, Ardoctil. Vamos a ver qué ataques tienes. Tipo dragón, bicho. Y armadura. ¡Fuerza lunar! Tío, es ataca? ¿Por qué mis ataques físicos... Mis atacantes físicos tienen ataques especiales? Y al revés, tío. Armadura, hacia ¿qué hacía esto? Aumenta mucho la defensa. Bueno, pues interesante. Ataque furia es basura. Mimético. Meh. Fuerza lunar. Sí, pero... Pero no, ¿sabes? Sí, pero no. Si lo tuviera Albi, otra cosa que otra cosa sería. Bueno, vamos a ver las MTs que tenemos, porque igual podemos enseñarle algo interesante a alguno de mis pokés. Y nunca, si sabe, Estuche de MTs. Tenemos Mega Agotar, que no puede nada más que Adrienito, que está bien. Lanzarrocas Albi no me interesa. Transformación, Genjaro y Aerodáctil. Pues igual Aerodáctil puede ser interesante. A ver, Aerodáctil. Que, no, se me ha olvidado cuál era. Ataque furia, ¿no? Tenía por ahí que. Mimético, yo creo que voy a quitar el ataque furia, eh. Me va... Mira, es que el ataque furia es basura. Por lo menos le enseñamos transformación, que la podemos enseñar cualquier número de veces. Y de momento, aunque sea incluso support para ver qué tipo es cada Pokémon, nos puede interesar. Trampa rocas, ya lo sabe Genjaro, así que nada, y foco energía. Foco energía no es tontería, eh. A ver, no es el mejor ataque del mundo, pero bueno, ahí está. Vale, vamos a levelear el resto del episodio. Vamos a, bueno, a, ver, a echar un vistazo por aquí porque hay. ¡Super poción! ¡Sí! Esto es clave. Esto es clave. Vale, perfecto. Y, oh, había Oma estar por aquí. Y combate, perfecto. Vamos a ello. ¡Hola! Oh, ¡Jamás he perdido! Bueno, será hoy la primera vez, compañero. Tranqui Relájate, disfruta, tranquilo. Vas a, Vas a ver cómo es hoy tu primer día, compitrueno. Un poco de Ecofanta. El instructor Gaspar me desafía. Dos Pokémon. Ok, Pinsi. No mega, no mega, no mega, no mega, no mega. Vale. Uh, ya estaba acojonado porque... Bueno, cuidado que puede tener autodestrucción igual, ¿eh? Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo, que no quiero problemas, ¿eh? Nivel 20 Reducción Reducción Rayo confuso, vale Vale, rayo confuso Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar No te confundas Un, un reducción y ya no te confundas Un reducción, un reducción ¡Vamos! Vale, se hace autodestrucción Que es una posibilidad, esperemos que no Eh... Pues eso que tenemos, vamos con escaldar Escaldar, puño, hielo, vale, soy tipo lucha, no debería hacerme mucho, vale, bueno Congelado, una broma Una broma Es una broma, tío, confuso Se ha derretido con... ¡Ah! Es cierto, escaldar derrite el hielo Es cierto Y le quema, y le quema <risas> Es un dios, es un dios Es un dios Puño hielo, me da igual si me congelas Porque voy a hacer escaldar poderoso No está confuso, escaldar otra vez Y ahí le va quitando vidita Pero vamos a usar, yo creo, es, es poco eficaz Vamos a usar Mega agotar, ¿no? Porque no sabemos qué tipo es este Pinsir Y viendo que es poco eficaz el escaldar Rayo confuso, otra vez Otra vez, es un Dios, tío Adrianito es Un God, o sea, es stop Hiperto, por cierto, no he puesto motes ¿Por qué no he puesto motes? ¡Soy idiota! Vamos a poner motes, claro que sí, soy retrasado ¿Vale? Soy idiota ¿perdona que se me han olvidado los motes? Es que estoy pensando En el tipo, en los ataques, etcétera Y se me olvidan los motes, ahora lo ponemos Voy a ir buscando el episodio Del otro día, que lo tengo que tener por aquí Esperad un momento ¡Youtube! ¡Hola, Youtube! ¿Cómo estás? Canal de Echo ¡Wow! ¿Absorber? Eh, me Megagotan le ha quitado bastante eh. Le ha quitado bastante a ver, mi canal tío, Tengo que buscar mis propios vídeos ¿Esto es una broma o qué pasa? Vídeo, aquí está, autodestrucción Joder, vaya, vaya capítulo, vaya puto capítulo Aquí os pregunté Que qué rival de los, de los juegos de Pokémon os gustaba más El mío, sin duda alguna, es eh, El de... El, el que hace de malo el, el de la segunda generación Me parece brutal, no me acuerdo del nombre, tío No me acuerdo del nombre, vale Y voy a buscar uno por aquí, aleatorio eh, Por ejemplo, este... Kyugu, que dijo que amaba el rival del oro, como yo un, sale, un saludo eco y en un futuro conseguirás mucho más apoyo Puede ser, puede ser que no Kyugu, te llevas el mote del primero, que ha sido eh, el Magikarp Quiere aprender vuelo ¿Quién? Uf uf. Pues vuelo sí que me interesa eh. La pregunta es que quitamos, voy a quitar tramparrocas Voy a quitar rocas por una razón sencilla Y es que tenemos la MT Y yo creo que... A ver, Rayo Rayo podríamos quitar Rayo es muy fuerte, lo sabemos Pero es que este es atacante físico, ¿vale? Y Vuelo es físico, ¿no? Vuelo es físico, sí Y quita lo mismo Es verdad que Rayo es como... Rayo, ¿no? O sea, ¿vas a quitar Rayo en serio? Ya, pero es que Vuelo Va, voy a quitar Rayo, ¿eh? Me, me sale mal porque no tengo más ataques ese tipo de eléctrico y teniendo trampas rocas, pero yo creo que vuelo... Vuelo es vuelo. Vale, Metapod. Queda un Metapod. Un Metapod. Vamos con Albi. Albi sube más despacio de nivel. Y yo creo que Albi es, es conveniente dar un poco de caña. Vale, Hyugu se lleva el mote de... De... De Magikarp. Y ahora busco el siguiente, ¿vale? Que hey, estoy en combate y no lo puedo poner. Así que vamos a terminar esto. MetaBot Chupa Chupavidas. A ver cuánto le quita este Metapod. Y... Oh, muy difícil, vale. De puto lujo. Metapod, venga, eh. Hasta luego, compañero. Váyatela. Adiós. Vale, pues ya está. Easy, easy. Tres Pokeballs. Deja de darme Pokeballs y dame superbolas, compañero. Ok, vamos a poner el mote Hugo. Pero, vale. De... Eh, a ver. Quiere que lo llame Hugh Nwn. Eso sí que es un mote un poco... Extraño. Bueno, lo voy a llamar Hugh, ¿no? Hugh, Hugh te gustará, ¿no? Porque lo del NWN no sé si lo, lo dices en modo carita o, o qué. H, Y, W, ¿no? No, U, U. Ahí está. Hugh, <risa> Hugh. Vale, y el mote del aerodáctil se lo va a llevar, se lo va a llevar... Lo tenemos por aquí, tenemos por aquí... A ver si sí, es que todos Todos los que habéis comentado tenéis mote Miguel Game 07, en una buena Miguel Game, te llevas el mote de Iron claro que sí, si no comentabas la peña al final me voy a quedar sin motes, eh La gente que no comente, claro, si es que hay más gente viendo la serie que a lo mejor pues, pues no, no sé Miguel Game, ¿cómo lo llamo Miguel, no? Miguelito Miguel, ¿qué te parece? Si quieres que lo llame Miguel Game, lo cambiamos el próximo día, ¿vale? Ahí está, vale, no está mal, perfecto No lo puedo poner en el layout, ¿vale? Porque no van a ir en el equipo Bueno, Hugh sí que va a ir en el equipo Genjaro también los levelaré para mañana Que será líder de gimnasio Y Miguel... Pues... No le levelaré mucho, igual un poco Pero sí, estará en el equipo, así que seguramente sí que esté en el layout A ver, vamos a pensar un momento El equipo... ¡Oh, Pidgeot! vamos a coger algún objeto de por aquí Por el simple hecho de, no sé no, ¡Wow! Venomoth, shiny ¡Hola! Colonia, tío A ver si encontramos alguna poción, ¿no? Estaría muy bien Electabuzz Imagínate, un Electabuzz shiny Hubiera molado ¿Hola? ¿Esto es otra poción? ¿Puede ser? ¿Puede ser defensa? Eh? Tío, acabo de comprar Acabo de comprar defensas X y de todo X O sea que no sé por qué me toca A ver, ¿esto qué es? ¿Una poti? ¿Una poti? ¡No! No quiero repelentes, hermanos No quiero repelentes ¿Aquí hay algo? ¿Sorpresa? Uh, revivir Pues me vale, me vale ¡Me vale basura! ¡Qué guapo el... el ¡Qué guapo el Shiny de Aerodáctil! ¡Qué guapada, chicos! Hubiera molado en Shiny, hubiera sido... 5 Super vale eso, eso sí me gusta más Eso sí me gusta más Vale, creo que ya tenemos todos los objetos Hitmonchan Hitmonchan También hubiera molado Hubiera molado todo, la verdad, o sea, todos los Pokémon que hay por aquí están bastante guapos Pero este, este, tío, este, este, oh, oh. lo que nos hemos perdido Vale, pues minuto 22 de vídeo, vamos a dejar por aquí el, el episodio, chicos, está bastante guapo, yo creo Dos capturas más que claves, más que brutales, así que levelearé con toda la gente de por aquí, ¿vale? Voy a dedicarme a, a luchar, porque así nos quitamos a los entrados de medio y puedo levelear y poco más chicos, espero que os haya encantado el capítulo de hoy Espero que mañana apoyéis con un Bueno, hoy apoyad con un super like, mañana también Que toca el líder de gimnasio, aunque mañana Mañana es sábado, no, pues el, el lunes ¿Vale? El lunes tendréis Un, un pedazo de capítulo que yo, yo creo que va a ser muy épico Así que nada más chicos, nos vemos en el próximo episodio Dejad un super like de capítulo no apretad ese botón como si no hubiera Mañana y nos vemos en el próximo episodio Chicos, chao, chao